Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video tutorial acá en nuestro canal Leo Art Drawings. Yo soy Leo y les doy la bienvenida a este espectacular video que te presentaré el día de hoy. Pues bien, hoy vamos a dibujar a Scanner de los 7 pecados capitales. Para ello utilizamos una técnica mixta en la aplicación del color. Vamos a utilizar marcadores Prismacolors. Junior y vamos a utilizar marcadores de doble punta los cuales les dejaré el nombre en la descripción por si ustedes están interesados en adquirirlos bueno y ahora un poco de historia frente a este personaje de este anime muy famoso les cuento que este es uno de los miembros de los siete pecados capitales y es conocido por su gran poder en el día y porque es muy frágil y muy débil durante la noche. Su pecado es el orgullo y su símbolo o la marca que éste lleva es la del de león. Este personaje, quien goza de varias personalidades, conserva gran amor por Merlín, quien fue la única la que no le temió, sino que antes lo ayudó. La apariencia de este amigo sufre su transformación de día ya que recibe eh, su poder del de sol prácticamente y en la noche cambia su personalidad a un eh, hombre eh, delgado, temeroso y muy débil les cuento que frente a la historia de este personaje él era un príncipe de un reino desconocido el cual cuando era niño sufría abusos por parte de su hermano hasta que un día su poder despertó ...y casi asesina a su hermano... ...sus padres y las personas del reino lo llamaron monstruo... ...y después de un tiempo... ...buscando para ser asesinado... ...logra huir... ...sobrevive y finalmente conoce a Merlín y a Meliodas... Únicas personas que no le temieron y solicitaron su ayuda como nuevo integrante de los Caballeros Sagrados. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir para que cada día nuestra comunidad de Leo Artistas crezca mucho, mucho más. Los dejo con este hermoso y bacanísimo dibujo y espero verlos en una próxima ocasión. Bye, bye mis amigos.